Pues muy buenos días, eh, tengan todos ustedes, todas ustedes, eh, pues sean bienvenidos y bienvenidas a esta primera sesión del módulo 1 del Seminario Mesoamericano de Comunicación Comunitaria. Eh, este eh, módulo tiene por título Entramados del Poder Colonial y las Prácticas Emancipatorias de los Pueblos de Avia Yala". Eh, pues eh, quisiéramos comentar, quisiera comentar de inicio que este módulo fue pensado como, digamos, una suerte de introducción o una suerte de, de módulo preparatorio a lo que vendrá después, sobre todo porque, eh, bueno, pues de lo que se tratará de, ve, de, de, de, de, de de lo que se abordará en los siguientes módulos tiene que ver con eh, lo que está ocurriendo en los pueblos, lo que está ocurriendo en las comunidades, eh, digamos, este, las formas de vida, las prácticas de lucha y de resistencia. Pero eh, es importante, digamos, eh, profundizar en la comprensión, el entendimiento de, lo que, de eso contra lo cual están luchando los pueblos, contra lo cual están resistiendo los movimientos sociales, las organizaciones, los movimientos populares. Eh, y sobre lo cual nosotros tenemos pues una eh, participación o una importante interacción con, con estos procesos. Entonces, eh, vamos a iniciar con este módulo. Quisiera también presentarme con, con ustedes. Eh, mi nombre es Milton Gabriel Hernández García eh, y bueno, fui invitado por, por el comité, por el, el grupo organizador de este seminario para eh, compartir algunas de las reflexiones que eh, van a ustedes a estar este, eh, eh, pues, eh, asomándose en, durante estas sesiones. Eh, por supuesto, bueno, no, no se trata aquí de, de, de dar mi currículum, ni mucho menos, pero nada más les comentaría, bueno, que yo soy de nacionalidad mexicana, nací en la Ciudad de México, actualmente vivo en el estado de Morelos, y este, y bueno, desde hace tiempo mi formación es como, como antropólogo, y desde hace tiempo he estado... Eh, pues trabajando o eh, eh, he estado interesado también en diferentes luchas de los pueblos eh, y colaboro también en un eh, medio de comunicación que en este caso es el suplemento La Jornada del Campo, del periódico La Jornada eh, al cual están por cierto ustedes invitados e invitadas a participar, a colaborar con algún artículo cuando, cuando, cuando tengan algo que quisieran compartir este, y bueno este medio pues trata precisamente de eh, mantener visible la agenda de los pueblos, de las organizaciones, de los movimientos, de las comunidades rurales, campesinas, indígenas, eh, no solo de México, sino de eh, América Latina. Entonces, eh, bueno, eh, digamos que eh, este primer módulo tiene, tiene un objetivo general, y este objetivo general es reconocer eh, diferentes conceptos, diferentes categorías, diferentes dispositivos, diferentes prácticas, diferentes instituciones que ya conocemos, con las cuales seguramente hemos mantenido una, una, un cierto tipo de relación o de conocimiento, pero eh, aquí la idea un poco es poner todos estos conceptos y categorías en un solo conjunto, en, una sola, en un solo saco, en una sola bolsa, eh, agitar un poco la bolsa y ver qué sale, eh, y sobre todo porque estos, eh, estas prácticas, estos, con estos conceptos eh, pues de alguna o de otra manera o de muchas formas posibles configuran las relaciones de poder en, en la sociedad, eh, la construcción de la hegemonía, eh, vamos a de hecho a revisar este concepto de hegemonía, eh, en, en la modernidad capitalista y colonial que, que desgraciadamente de algunas maneras sigue vigente en el mundo, eh, a pesar de eh, luchas anticoloniales, a pesar de los, de los procesos de resistencia, pues bueno, es evidente que, y sobre todo a partir de la pandemia, que este, pues bueno, la, eh, el control capitalista pretende imponerse sobre, sobre el mundo y en buena eh, medida lo ha logrado. Eh, pero sin embargo, eso no quiere decir que debamos renunciar a la posibilidad de transformar esta situación. Eh, y bueno, también vamos a revisar eh, la emergencia de algunos discursos y experiencias que no son ya tan recientes, eh, que, que son, digamos, eh, que ya datan de hace varias décadas, pero que eh, siguen siendo vigentes, eh, sobre todo para muchos pueblos, para muchas comunidades, eh, y que tienen que ver con eh, conceptos como resistencia, liberación o construcción de contrahegemonía. De tal suerte que eh, vamos a tratar de ver cómo estos conceptos, estas categorías eh, han hecho posible eh, las diferentes formas que adquiere en el mundo actual, en el mundo contemporáneo, pero particularmente desde la realidad latinoamericana, eh, el poder y la consolidación de eh, una forma de vida que pretende ser hegemónica, aunque por fortuna no lo ha logrado del todo. Eh, pero también identificar eh, qué discursos y qué prácticas pudiera haber eh, emancipatorias de liberación, de resistencia desde los ámbitos nacional, popular y comunitario. Hago énfasis aquí en estas dos dimensiones porque eh, eh, si bien es cierto que nosotros nos movemos prioritariamente en el ámbito comunitario, en el ámbito de la comunidad, en donde se tejen relaciones cara a cara con quienes eh, en la organización o en la asamblea eh, muchas veces eh, nos organizamos para luchar, eh, lo cierto es que también eh, hay otra esfera u otra escala que no es más ni menos importante, sino que es otra escala, que, tiene, que, que se convierte también en determinados momentos específicos en una arena de lucha, en una arena de confrontación eh, y que es precisamente el ámbito de lo nacional popular o de lo estatal. Es decir, eh, muchas veces cuando privilegiamos el ámbito de lo comunitario, eh, se nos olvida que eh, a veces las propias, incluso las propias comuni comunidades, aún cuando están, digamos, eh, en este esfuerzo por reforzar eh, lo comunitario, también eh, recurren en determinados momentos y circunstancias a, eh, eh, a, a luchar en el ámbito de la esfera estatal, eh, como por ejemplo cuando una comunidad eh, no solamente se organiza y se moviliza al interior de, de ella misma, sino incluso cuando va a, a una instancia a poner una denuncia o una lucha legal, emprende una lucha legal por, eh, por ejemplo, eh, combatir una minera, eh, en el ámbito de lo estatal, apelando a las leyes del Estado, pues eh, se, lo estatal se convierte también en una esfera de lucha, eh, en una esfera de, eh, en una arena de confrontación, eh, de tal suerte que eh, pensar a lo estatal sin lo comunitario y a lo comunitario sin lo estatal, al menos desde mi punto de vista, eh, puede llevarnos a una perspectiva unidimensional o en donde solamente miremos una cara de la moneda de, y para muestra pues, lo que hoy día está pasando en Honduras, lo que está pasando en eh, Colombia o lo que acaba de pasar en Chile con la elección, en donde sí efectivamente las comunidades se organizan y luchan desde ese horizonte comunitario, pero también eh, son capaces de articularse en el ámbito de lo nacional eh, para también desde ahí eh, confrontarse con el Estado mismo o con el propio capital. Eh, en ese sentido es que hemos pensado esta, estas discusiones, estas reflexiones, eh, y bueno, vamos a trabajar eh, con algunos conceptos, con algunas categorías que eh, sin meternos en un análisis académico así denso de, este, de, de erudición teórica, eh, sí por lo menos vamos a tratar de, eh, eh, de ver, eh, digamos, algunos de los rasgos principales que eh, sobre todo tienen que ver con la forma en, lo que, en la que estos se materializan en la vida social, en la vida comunitaria en los países en, desde los que estamos nosotros. Eh, eh, uno de ellos tiene que ver con eh, un, un primer concepto, que es un concepto dual, eh, es el de modernidad-modernización. Es decir, ¿qué es la modernidad? ¿Qué es la modernización? Y por qué es importante entender qué es esto de la modernidad y la modernización. El otro, por supuesto, tiene que ver, para esta primera sesión del módulo, con eh, adentrarnos un poco, muy, muy poco, a lo que es el capitalismo. ¿no? Eh, ¿De qué hablamos cuando hablamos de capitalismo? Porque eh, muchas veces eh, nos quedamos, digamos, con una perspectiva que, eh, digamos, nos permite suficiente como para poder, eh, digamos, saber que el capitalismo es algo que no queremos y que es algo que destruye la naturaleza, que destruye los recursos naturales, que destruye el tejido comunitario, pero eh, a veces es necesario ir un poco más allá de eh, esta perspectiva y de saber qué es algo que no queremos porque eh, si en algún momento nos planteamos la posibilidad de eh, eh, arribar a una sociedad postcapitalista o anticapitalista eh, es importante saber qué es precisamente el capitalismo para no seguir reproduciendo esta perspectiva eh, sé que por ejemplo no es lo mismo hablar del capitalismo desde Nueva York que desde una comunidad en Oaxaca o desde una comunidad en Chiapas, eh, son diferentes ámbitos, diferentes esferas, pero eso no significa que eh, ni en la comunidad de Nueva York, en una colonia o en un suburbio en Nueva York, las, las personas que viven ahí no puedan construir relaciones sociales no capitalistas, ni tampoco eso significa que en una comunidad eh, en los altos de Chiapas o en la Sierra Norte de Oaxaca, eh, a pesar de que mantienen una vida comunitaria, eh, en donde la comunalidad, digamos, rige eh, los diferentes ámbitos de la vida cotidiana, eso no significa que el capitalismo no haya llegado también, eh, en, su, en diferentes formas, en diferentes expresiones, o el Estado mismo no haya llegado eh, a tener presencia en estas comunidades. Entonces, eh, negar el Estado, negar al capitalismo, eh, digamos, eh, no va a significar o no va a ser que dejen de existir, ¿no? El Estado está ahí, el capitalismo está ahí y somos parte de, eh, digamos, eh, queramos o no queramos. Entonces, eh, es importante entender cómo funcionan, cuáles son sus lógicas y cómo se conectan estas lógicas con otras, como por ejemplo la lógica del colonialismo y la colonialidad y otras más que vamos a seguir discutiendo en las diferentes sesiones. Eh, y bueno, para ya entrar en materia, eh, ¿qué es la modernidad? ¿Por qué es importante hablar de la modernidad hoy día? Eh, sobre todo después de que algunos filósofos europeos muy, este, muy eh, doctos, muy famosos por allá por, por fines de la década de los 80 y a lo largo de la década de los 90 del siglo pasado, empezaron a hacer una serie de críticas fuertes a la modernidad y a decir que eh, ya la modernidad se había agotado, que la modernidad había fracasado, que la modernidad era un proyecto fallido y que nos encontrábamos ya en la emergencia de una nueva era eh, que era precisamente la era de la posmodernidad. Eh, esto tuvo un cierto auge, una, suerte, una cierta, eh, digamos, este, preponderancia en ciertos ámbitos de discusión, pero más allá de, de esta discusión teórica, filosófica, ¿por qué podemos decir que esta discusión sigue siendo vigente hoy día eh, en, en, desde en nuestra realidad latinoamericana? A pesar de que la modernidad haya sido un concepto creado en Occidente, creado en Europa, y sobre todo impuesto a, a los países como los nuestros. Eh, ¿Cuándo surge la modernidad? Eh, es cierto que la modernidad surge en el siglo XVII, cuando los filósofos racionalistas como René Descartes y otros colocaron a la razón y al hombre en el centro del mundo. De alguna y de otra manera sí, sí pudiera ser entendido así. Eh, pero más allá de meternos en esos debates de esos filósofos, eh, creo que uno de los primeros rasgos que habría que que este, eh, reconocer en la modernidad y que sigue teniendo una fuerte repercusión en el mundo contemporáneo, en nuestros pueblos, en nuestras comunidades o en nuestros países latinoamericanos, es que la modernidad eh, pretendió colocar a la razón, a la racionalidad humana, al ejercicio racional, a la capacidad, la capacidad racional del ser humano como el centro, como digamos el fundamento de toda la actividad eh, intelectual de toda la actividad emocional, incluso eh, los, estos filósofos planteaban la idea de que las pasiones, las emociones tenían que estar dominadas por la racionalidad, por el pensamiento científico. Eh, de tal suerte que eh, eh, durante mucho tiempo eh, se le dio más importancia a la razón, se le dio más importancia al pensamiento lógico, al pensamiento científico, a la certeza que podemos eh, adquirir a través de un razonamiento eh, lógico, eh, racional, que a otras dimensiones de la subjetividad humana, como pueden ser las emociones, las pasiones, el amor, el desamor, el miedo, cualquier otra emoción que podemos llegar a sentir. Eh, pero no solo eso, también la modernidad pretendió colocar al hombre, al hombre, digo sin, sin incluir a la mujer, porque así pensaban estos, estos autores, eh, o a las mujeres, al hombre ni siquiera estaban pensando en la humanidad entera, sino que estaban pensando en el hombre, en cierto hombre, en el hombre occidental, en el hombre científico, en el hombre este, racional. Este hombre, este hombre racional fue colocado por la modernidad eh, en el centro, pero en el centro de todo, en el centro del cosmos, en el centro de lo que parece entonces era el universo, eh, de tal suerte que eh, la modernidad lo que pretendió hacer fue construir un, un mundo antropocéntrico. Eh, más allá de una discusión así muy erudita sobre este asunto, el, el problema de esto radica en que la modernidad colocó al hombre en el centro de todo, en el centro de la naturaleza en el centro del mundo, en el centro del universo, de todo el cosmos, tal y como era entendido el cosmos en el siglo XVIII en Europa. Eh, digamos que esto no sería tan relevante o tal vez no sería lo más relevante si no, eh, digamos, reconociéramos que no solamente se puso al hombre en el centro, eh, sino que eh, se puso por encima, se puso por encima de la naturaleza o de lo que hoy incluso reconocemos como la madre tierra desde desde los pueblos eh, de Aviayala, eh, la Madre Tierra, la, la Pachamama, etc. ¿no? Es decir, eh, la modernidad trató, digamos, de construir, eh, digamos, una forma de ver el mundo en donde la naturaleza eh, no solo está en segundo plano, por debajo del hombre, de, de, de cierto tipo de hombre, además, no de la humanidad entera, eh, sino que eh, no solo está por debajo, sino que además... Eh, jerárquicamente es inferior al hombre mismo e incluso eh, la naturaleza es entendida como algo que está al servicio eh, para satisfacer las necesidades del hombre, sus necesidades tecnológicas, sus necesidades científicas, sus necesidades de toda índole. Eh, y por tanto, la naturaleza eh, no tendría otra función desde el punto de vista de la modernidad que ser dominada por el hombre mismo. Es decir, la naturaleza está ahí, para eh, servirnos, para abastecernos, para darnos todo lo que necesitamos, sin importar si esto la pone en riesgo o eh, genera, digamos, una fractura en ella. Eh, es por eso que la modernidad, esta idea de la modernidad sigue siendo vigente, porque eh, vigente no solamente para mal, sino que también es importante entender de dónde proviene esta idea de que, de que el hombre puede eh, dominar a la naturaleza y puede eh, este, estar ahí a su servicio para satisfacer sus necesidades. De mucho de lo que hoy estamos viviendo de, de crisis ambiental en el mundo, de desastres socionaturales naturales de escasez de recursos, de contaminación, eh, de deterioro de los ecosistemas eh, o de laceraciones que hacemos sobre la madre tierra, pues tiene que ver precisamente con esta idea moderna, con esta idea de colocar al hombre como, eh, digamos, la medida de todas las cosas, como eh, el elemento más importante, eh, digamos, en todo lo que hay en el universo. Pero la modernidad no solamente pretendía eh, este, colocar a la naturaleza, eh, digamos, al servicio de, de él, de, de, digamos, de, de él mismo, sino que también a todo aquel que no se pareciera a sí mismo, es decir, a todos aquellos diferentes, a todos aquellos otros eh, que son de otra, que hablan otras lenguas, que hablan otras culturas. Eh, y eh, es por eso que la modernidad eh, no puede ser pensada eh, solamente como un movimiento filosófico, eh, digamos, eh, organizado por un grupo de intelectuales muy inteligentes, sino que la modernidad también es entendida como un proceso histórico que va aparejado, con el proceso de conquista y colonización de Occidente sobre otros pueblos del mundo. Eh, es decir, la modernidad no es solamente un movimiento filosófico. La modernidad es un proceso que inicia, digamos, en el momento en el que los europeos, eh, digamos, viajan a otros continentes, no solamente con el ánimo de comerciar o de estar algún vínculo este, de cualquier tipo, hasta religioso, como ya de hecho se hacía, sino que eh, viajan con el objetivo de conquistar, de someter, de incorporar, de esclavizar, etcétera, etcétera. Eh, y entonces eh, la modernidad tiene esta doble dimensión, ¿sí? eh, o esta triple dimensión. Eh, el, el hombre como centro de todo, el, el hombre como eh, un ente que está destinado, o que su finalidad en la vida es dominar a, a la naturaleza, pero también, y este es el otro, elemento, dominar a todos aquellos que eh, este, no se parecen a nosotros, que son diferentes a nosotros a través de eh, los procesos de conquista y colonización. Eh, ahora, eh, el problema también, eh, y sobre todo pensando desde, desde, desde países latinoamericanos, es que la modernización eh, o la modernidad, eh, pues no fue algo que nosotros hayamos elegido no fue algo que, que un día de repente despertamos y dijimos, queremos eh, incorporarnos a la modernidad, también nosotros queremos ser modernos, sino que la modernidad nos llegó como locomotora con el tren de Occidente. Es decir, este Occidente nos impone la, no solo la, una forma, digamos, de, de gobierno, una lengua, una cultura, nos impone una forma, digamos, de entender el mundo, sino que también pretende imponernos eh, una forma, digamos, de... Eh, de eh, construir eh, tecnología, de construir entrenamiento científico, eh, de tal suerte que eh, la modernidad en América Latina no fue una elección, sino que fue una imposición. Fue algo que, eh, digamos, viene aparejado con el propio proceso de conquista. Eh, porque cuando los europeos dicen, es que eh, Europa estaba condenada o destinada a ser moderna, eh, América Latina no lo estaba. Eh, digamos, la ruta de América Latina su camino civilizatorio no iba hacia la modernización, pero sin embargo eh, se convirtió en la modernización una vez que eh, nos fue impuesta a través de la, de la, de la, este, de la modernidad. Eh, y, y un concepto importante que es, creo yo, relevante y que debemos de, de no perder de vista es precisamente el concepto de modernización, que eh, está obviamente emparentado con, con modernidad, aunque definitivamente no es lo mismo. Es decir, la modernización eh, fue la forma, digamos, impuesta en la que se nos hizo, eh, digamos, adoptar cierto tipo de, de conducta, cierto tipo de patrones eh, a partir de una forma de pensamiento externa a los países latinoamericanos o que no era propia de los países latinoamericanos. Y en ese sentido, la modernización es la consecuencia de la modernidad que nos fue impuesta por la conquista. Eh, cuando nos suben al tren de, de la modernidad, eh, no por eso nos hacemos modernos automáticamente, es decir, se vuelven modernas ciertas élites, ¿no? Recordarán ustedes, por ejemplo, en la época de Porfirio Díaz, cómo eh, Porfirio Díaz, para el caso mexicano, eh, trata de, este, de generar una modernización en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Y entonces trae los trenes y trae la tecnología, etcétera, pero todo esto era solamente para una élite, ¿no? para una élite que, este, digamos, eh, estaba muy conectada con Europa y que eh, buscaba, digamos, reproducir los patrones de vida europeos eh, en México, lo cual evidentemente no iba a ser posible para todos los pueblos, para, para todas los, los, las comunidades. De tal suerte que la modernidad en América Latina no solamente fue un proyecto impuesto, sino que también fue un proyecto inconcluso, un proyecto fracasado, eh, porque eh, desde el punto de vista de los modernizadores, eh, digamos, eh, no toda América Latina fue modernizada como ellos hubieran esperado. Es decir, hubo pueblos que siguieron quedándose, desde el punto de vista de ellos, sumergidos en la oscuridad de su pensamiento eh, indígena, del pensamiento de la cosmovisión, de tal suerte que, eh, el objetivo, digamos, del Estado y de la nación durante muchos, en muchos países durante el siglo XX fue precisamente concluir el proyecto modernizador, modernizar eso que ya se había iniciado desde el siglo XVIII y XIX, pero que no había sido concluido. Eh, y bueno, en ese sentido, eh, la modernidad, podemos decir, y la modernización son un, un proyecto impuesto, inacabado en América Latina a través de la modernización, pero que ha tenido eh, profundas consecuencias. Como son, por un lado, la desigualdad, la negación de los diferentes, el ecocidio, eh, los genocidios, las guerras, etcétera, etcétera. Entonces, eh, es por eso que cuando hoy día eh, se dice es que vamos a modernizar el campo, es que vamos a modernizar este, eh, a los pueblos que están eh, atrasados en el subdesarrollo, es que vamos a modernizar eh, la industria, vamos a modernizar la tecnología. Eh, es cuando nosotros podemos ver claramente cómo este proyecto moderno, el proyecto de la modernidad, eh, si bien es un proyecto inconcluso, no es un proyecto inacabado. Es decir, es un proyecto que sigue siendo vigente, sobre todo para ciertas élites, para ciertos eh, este, grupos de poder que consideran que eh, la modernización es la vía correcta para, eh, este, no solo para ellos, sino para, para todos los pueblos, para todas las comunidades, y sobre todo para eh, seguir consolidando lo que para ellos es su proyecto civilizatorio. Eh, entonces, eh, un poco esta reflexión de la modernidad era solamente como para eh, reflexionar o traer a cuenta de la reflexión de que la modernidad no es un concepto alejado de nosotros, no es algo que solamente esté allá en algunos libros empolvados en las bibliotecas, sino que sigue siendo parte de las políticas de Estado, sigue siendo parte de los, del proyecto civilizatorio e incluso sigue siendo hoy día parte del eh, proyecto capitalista. Y con eso precisamente eh, es con lo que, con lo que hacemos un, una breve pausa en este tema de la modernización para eh, conectarlo con, con otro concepto que, que es diferente pero que al mismo tiempo con el, con el cual guarda una profunda conexión que es precisamente eh, esto del capitalismo. Eh, creo que muchos de los que estamos y muchas de las que estamos en este seminario, eh, pues coincidiríamos en que tenemos un posicionamiento en contra del capitalismo, un posicionamiento anticapitalista, eh, que eh, parte de las luchas que estamos dando en nuestros movimientos, en nuestros colectivos, en nuestras organizaciones, desde nuestros países, eh, es precisamente por acabar con el capitalismo. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de capitalismo? Eh, Efectivamente, muchas veces se dice el capitalismo es un sistema económico. Es un sistema económico que tiene ciertas características esenciales. Pero el capitalismo, si bien es cierto que es un sistema económico, al mismo tiempo también es mucho más que eso. ¿Cómo funciona este sistema? Este sistema tiene, digamos, como, como premisas fundamentales, eh, por un lado, y eso es algo muy sabido, la explotación de la fuerza de trabajo. Es decir, eh, la explotación del hombre por el hombre la explotación de la fuerza de trabajo de los trabajadores que le venden esa fuerza de trabajo a quienes eh, requieren de esa fuerza de trabajo para reproducir sus ganancias, para reproducir el capital. Es decir, lo que se conoce como la explotación de la fuerza de trabajo en términos, vamos a decirlo así, marxistas. Pero no solamente es la explotación de la fuerza de trabajo, también es la explotación de la naturaleza y de la madre tierra. Es decir, no solamente con trabajo se, se genera capital, sino que también con materias primas que provienen, digamos, de, de lo que nosotros llamamos madre tierra, eh, es de donde proviene, digamos, esta otra fuente del capital. De tal suerte, entonces, que eh, bajo la lógica del capitalismo, que es obtener el máximo de ganancia posible con el mínimo de inversión posible, eh, bajo una lógica no de sobrevivencia, sino bajo una lógica de acumulación, de acumulación infinita, eh, para poder generar esta acumulación, para poder transformar esta fuerza de trabajo en ganancia y esta ganancia en capital es necesario explotarla, es necesario explotar no solamente esta fuerza de trabajo, sino estas materias primas que nos van a dar, digamos, la posibilidad de transformarlas para convertirlas en mercancías. Entonces, eh, explotación de la fuerza de trabajo, explotación de la naturaleza y de la madre tierra, eh, la lógica del máximo de ganancia posible con el mínimo de inversión posible bajo una perspectiva de la acumulación al infinito. Eh, son algunos de los rasgos principales del de mundo capitalista o del sistema económico capitalista eh, uno de los grandes problemas que el propio Marx ya veía desde hace mucho tiempo en torno a, al capitalismo es que el capitalismo se enfrenta a ciertos límites, a ciertos límites que no hacen posible que crezca al infinito eh, sé que le ponen límites o le ponen, le ponen barreras o le ponen trabas pero al mismo tiempo el capitalismo, eh, este, además de enfrentar ciertos límites, eh, estos límites eh, provocan crisis en él, provocan ciertas crisis cada determinado tiempo, cada determinado ciclo. Eh, el capitalismo opera bajo la lógica de que puede hacer crecer al infinito sus ganancias, eh, pero eh, se le olvida algo, y es eh, el hecho de que eh, estas ganancias se pretenden hacer crecer al infinito eh, sobre la base de recursos que son finitos. Es decir, que no son infinitos como, como el propio capitalismo pretende que sean. De tal suerte que el capitalismo enfrenta por lo menos dos límites o por lo menos dos contradicciones que lo convierten, eh, que, que no es algo, digamos, necesariamente positivo o bueno para el propio capitalismo, sino que eh, por el contrario generan eh, crisis que convierten al capitalismo en un sistema eh, mucho más virulento y mucho más agresivo de lo que de por sí ya es. Eh, uno de estos primeros límites es un límite que Marx veía como un límite que tiene el capitalismo adentro del mismo, es decir, dentro del propio sistema. Y esto eh, lo explicaba Marx en términos muy complejos en lo que él explicaba como la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia del proceso general de acumulación capitalista. Eh, esto que es una cosa un poco compleja que, que los economistas pueden explicar muy bien, eh, no es otra cosa que el hecho de, que, de entender que el capitalista, el, el dueño del capital, cada vez gana menos por unidad de mercancía. Es decir, cada vez hay más competencia, por lo tanto tiene que abaratar sus precios en el mercado, cada vez hay menos posibilidades de consumo eh, en un mercado determinado o en una sociedad determinada, porque hay pobreza, porque hay excluidos, porque hay desempleados que no pueden consumir los productos que elabora o que produce, bueno, que no produce él, pero que, que contrata a otros para que produzcan, de tal suerte que esto a la larga, dice, decía Marx, genera en el capitalismo una tendencia decreciente de la tasa de ganancia, es decir, cada vez más, cada vez es menor la tasa de ganancia y esto hace que el capitalista eh, haga por lo menos dos cosas. Una de ellas es intensificar la producción, producir más, producir más, lo cual implica explotar más la fuerza de trabajo, eh, apretar los, los, los, la intensidad de la producción producir en serie, producir en cadena, o incluso eh, este, alargar la jornada laboral, eh, a lo mejor incluso, con, incluso dándose el lujo de pagar horas extra, pero evidentemente las horas extra nunca pagarán, eh, digamos, la fuerza de trabajo que ha sido explotada eh, en una fábrica, pero no solamente es intensificar la producción, eh, hacer más intensa la producción, sino también eh, expandirse a nuevos mercados, porque si... El capitalista reduce su tasa de ganancia y entonces produce más de lo que la sociedad puede consumir, pues se mete en un cuello de botella de la que él mismo no puede salir. Por tanto, eh, tiene que crear nuevos mercados, tiene que expandirse a otras esferas geográficas para encontrar nuevos mercados en los cuales pueda realizar, pueda vender estas mercancías. Entonces, este es un primer rasgo, digamos, del, del capitalismo. Esta crisis de la tasa de ganancia le obliga, a eh, este, buscar nuevos mercados, a intensificar la producción, para superar esta crisis. Y esta crisis, pues digamos, la ha superado el capitalismo históricamente a lo largo del tiempo, pero eh, seguramente en algún momento llegará a toparse con un límite. Y por otro lado, eh, otra de, las, de los límites que tiene el capital, el capitalismo, es un límite que no es interno al propio capitalismo, sino que es externo a él, y que es precisamente eh, los recursos naturales, como se les ha llamado en Occidente, ¿no? los bienes comunes. Eh, es decir, eh, la naturaleza eh, es finita, no es infinita. Eh, el petróleo en algún momento se va a acabar, eh, los recursos minerales en algún momento se van a agotar, el agua puede llegar a agotarse. Es decir, todas las materias primas con las cuales los capitalistas producen sus mercancías tienen límites y en algún momento eh, estos límites eh, generan que en el capitalismo eh, digamos, eh, la disputa virulenta por estos recursos sea cada vez más voraz, porque evidentemente eh, los propios capitalistas se disputan entre sí el acceso a estos recursos, el acceso a estas materias primas eh, y esto le impone límites al propio capitalismo, porque no va a poder producir eh, coca Colas una vez que las, los, el, el agua se agote eh, lo vemos, por ejemplo, en el conflicto que hoy día hay en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas o el conflicto que ha habido en Mexicali, por ejemplo, con una planta, de la, una cervecera, eh, para el caso mexicano. Es decir, eh, estos conflictos por los recursos naturales son conflictos propios del capitalismo, en donde el capitalista, en la lógica del capitalismo, de lo que se trata, es de expandirse lo más que se pueda eh, para poder encontrar estos recursos que va a transformar en mercancías. Pero por más que una empresa capitalista pudiera ir de un país en otro, de un territorio en otro buscando estos recursos, estos recursos no son lo suficientemente extensos, ni siquiera son infinitos, como para alargar en el espacio, en el tiempo, ni para extender en el espacio al infinito eh, la producción de mercancías. Es decir, tarde que temprano estos recursos se van a agotar eh, y esto le impone límites al propio capital le impone límites a la reproducción del capitalismo, pero eh, no solamente le pone límites a la reproducción del capitalismo, sino que también le pone límites a la reproducción de la vida, porque no solamente se lleva entre las patas la producción capitalista, sino la vida misma. En ese sentido, estas dos contradicciones, la interna, la de la tasa de ganancia, y la externa, la de los límites naturales del capital, eh, hacen que el propio capital entre en crisis, pero al mismo tiempo provocan, eh, una reorganización del bloque capitalista desde una perspectiva cada vez más agresiva para encontrar y para explotar eh, eso que tarde que temprano ya no podrá ser. De tal suerte que el capitalismo es un sistema económico condenado a su autoexterminio. El problema es que no solamente está condenado a su autoexterminio, sino al exterminio de eh, la vida, de la vida misma, sin la cual el capital tampoco podría ser posible. En ese sentido, el capital explota, explota fuerza de trabajo, explota bienes naturales, pero no solamente explota, el capitalismo también excluye. Es decir, no solamente produce trabajadores que son explotados, sino que también produce pobres que son excluidos del mercado laboral. Pobres que incluso pueden llegar a ver a los explotados eh, como privilegiados, es decir, como aquellos que eh, por lo menos tiene la posibilidad de vender su fuerza de trabajo para reproducir su vida. Eh, ese es otro de los rasgos importantes del capitalismo, que no solamente el, el capitalismo explota, produce eh, eh, trabajadores explotados, sino que también produce eh, pobres excluidos, excluidos del sistema, que ni siquiera tienen, vamos a decirlo entre comillas, este privilegio de ser explotados por el capitalismo, y que eh, provoca eh, lo que algunos autores han denominado como un antagonismo al interior de la clase. Es decir, eh, efectivamente el capitalismo eh, es un sistema compuesto por clases sociales antagónicas. Es decir, la clase de los que poseen los medios de producción y la clase de los que no poseen esos medios de producción, pero poseen su fuerza de trabajo para vender al capital. Es decir, este antagonismo es un antagonismo, vamos a decirlo así, de origen del capitalismo. Es decir, el capitalismo nace así con ese antagonismo entre los que tienen y los que no tienen eh, medios de producción. El problema, dicen algunos autores, es que el capitalismo también es capaz de enfrentar a los desposeídos entre sí. Es decir, tan desposeído es un desempleado que no tiene trabajo y que eh, sobrevive como puede, a lo mejor eh, como comerciante o, o, este, o incluso pidiendo limosna en una ciudad, eh, en un barrio periférico, como desposeído es eh, aquel que no tiene otra cosa más que su fuerza de trabajo para ir a vender a la fábrica. Eh, claro, eh, uno puede reproducir su vida con el salario y el otro está en el límite de la sobrevivencia, pero a final de cuentas los dos son desposeídos. Ambos eh, están excluidos, eh, digamos, del acceso a, los, a, los, a la propiedad de estos medios de producción y eh, no, los, no, los, digamos, no hay una gran distancia el uno de, entre el uno y el otro porque el que hoy día tiene este empleo en esta fábrica y que puede tener el privilegio de ser explotado, eh, tal vez mañana ya no lo sea, tal vez mañana haya una crisis económica o la empresa decida eh, modernizarse ¿no? y tener más tecnología que sustituya la fuerza de trabajo, o la misma empresa entre en crisis o caiga en bancarrota y haya un gran despido eh, masivo de trabajadores. Y entonces eh, a este trabajador que es explotado vamos a decirlo así, nada le garantiza que va a te, poder seguir teniendo siempre la posibilidad de reproducir su vida mediante el salario. De tal suerte que eh, el problema dicen algunos autores como Gramsci entre otros, es que eh, el capitalismo no solamente enfrenta a, a una parte de la humanidad contra otra, que es los que tienen medios de producción contra los que no tienen, sino a los desposeídos entre sí. Es decir, eh, a aquellos que eh, eh, incluso, por ejemplo, estarían dispuestos a, a hacer esquiroles en una huelga con tal de que este, de, de no morir de hambre, ¿no? Que Marx decía, aquel que está dispuesto a, vender, a venderse por un plato de lentejas. Eh, es así de miserable el capitalismo, es decir, produce desposeídos, produce explotados, produce enfrentamiento entre los propios explotados y los propios desposeídos. Y ese es otro rasgo del propio capitalismo. Pero no solamente eso es el capitalismo, el capitalismo también tiene que ver con, con, con la cultura, también tiene que ver con eh, la forma de ver el mundo, con la forma de entender el mundo. Es decir, no solamente es un sistema económico de producción de mercancías, no solamente es un sistema de mercado, no solamente es una forma, digamos, de, de, este, de, de hacer que funcione el trabajo, eh, sino que también eh, hay un autor que hablaba de lo que él planteaba como el triunfo cultural del capitalismo. Es decir, el capitalismo también produce valores, también produce eh, una forma, digamos, de conducirnos ante la vida, produce eh, una lógica consumista, produce un cierto tipo de, de lógica individualista, el culto a la belleza corporal, los valores culturales que son propios del capitalismo y que el capitalismo ha sembrado en la sociedad. Eh, este, en ese sentido, eh, el capitalismo eh, no solamente nos explota, no solamente nos excluye, sino que también se nos ha metido hasta nuestra forma de ver el mundo, de entender el mundo, a nuestra propia cultura. Eh, este, ahora podemos ver elementos del capital eh, en el ámbito de la vida comunitaria, eh, incorporado a la vida comunitaria, pero eh, que su origen es propiamente del mundo capitalista y vamos a poner algunos ejemplos de ello. Entonces, el capitalismo sí es un sistema económico, pero es mucho más que eso. Es una forma de producir relaciones sociales, es una forma de, de, de vivir culturalmente en una sociedad. Y en ese sentido es que el capitalismo se ha convertido en algo mucho más difícil de vencer. Si solo fuera ir a tomar los medios de producción, pues a lo mejor eso ya se hubiera hecho desde hace mucho tiempo y hubiéramos acabado con el capitalismo. De hecho, ya se ha hecho en algunos países en, el, en varios momentos. Pero el problema es que el capitalismo no solo es eso, el capitalismo es muchas otras cosas y en ese sentido es importante y un poco va la invitación de las reflexiones de, esta, de este módulo a tratar de profundizar y de entender un poco más cómo funciona, qué es el capitalismo para, sobre todo si estamos planteando, la posibilidad de enfrentarnos a este sistema. Y ya para terminar, eh, eh, el otro concepto que, que quisiera yo compartir un poco algunas reflexiones tiene que ver con el colonialismo. Y esto es algo que definitivamente está profundamente arraigado y vinculado, no solo al tema del seminario, sino, eh, por supuesto, a eh, la realidad de los pueblos latinoamericanos, de nuestros propios pueblos. Eh, muchas veces eh, se asocia el colonialismo, a, vamos a decirlo así, a una forma, digamos, de relación que tuvo Occidente, eh, o ciertos países de Occidente, con, con otros eh, pueblos del mundo. ¿no? Es decir, eh, a través de la conquista, a través de la colonización, eh, a través del imperialismo, eh, se produjeron países que eh, política, administrativa y económicamente se hicieron dependientes de ciertos países del centro. Es decir, se creó eh, una diferencia entre los países del centro y los países de la periferia. Eh, esta perspectiva, digamos, de entender al colonialismo bajo la lógica del centro y la periferia, es una lógica que, digamos, ha sido vigente durante varios siglos, sobre todo desde que eh, empezaron los procesos de conquista y colonización de Occidente hacia África, hacia Oriente, hacia Asia y, por supuesto, hacia América Latina. Eh, este producir países que son colonia de otro país, este incluso negar la humanidad del que es conquistado a través de las armas, Recuerden, por ejemplo, estas viejas discusiones que tenían los conquistadores, eh, los los este, los frailes los de la época de la, de la colonia en América, acerca de si eh, los, los naturales, como ellos les llamaban, eh, tenían o no tenían alma, si, si eran seres o no eran seres racionales. Eh, o incluso eh, esta imposición a través de la conquista, la colonización y el imperialismo, de, eh, no solamente de una nueva cultura, sino también de una nueva lengua, de una nueva religión o esas relaciones eh, racistas, esclavistas, este control político que se estableció sobre los países coloniales, eh, el régimen tributario que obligaba a los pueblos conquistados y colonizados a rendir tributo eh, como fuerza de trabajo o en especie a eh, los conquistadores, las guerras, el exterminio a través de las guerras o incluso las propias epidemias. Eh, son parte, digamos, de una lógica colonial que, eh, digamos, eh, eh, sigue siendo vigente en muchos sentidos, pero que, eh, digamos, eh, eh, es no solamente parte del pasado de, de nuestros pueblos latinoamericanos, sino que hoy día es parte del presente y que incluso se ha perpetuado en la actualidad de muchas maneras y de muchas vías. ¿no? Eh, con esto lo que quiero decir es que el colonialismo, eh, es un proyecto civilizatorio, imperialista, de larga duración, que evidentemente tuvo una fractura cuando se dieron los, los, los, las luchas de, de liberación, las luchas de independencia de muchos países en América Latina, empezando con Haití y todos los procesos de, de revoluciones y de independencias que se dieron en nuestros países, pero que aunque sufrió, sufrió una fractura, no, no concluyó del todo. Y encontró otras vías para perpetuarse eh, de muchas maneras. ¿no? Eh, y hoy día, por ejemplo, eh, el ver, por ejemplo, que en una escuela, eh, en una comunidad indígena, un niño habla su lengua materna con otro niño en el salón de clase y el maestro eh, le da una serie de reglazos, de golpes o de reprimendas para decirle que ahí solo se habla el castellano y que ahí no puede hablar el español, porque este, lo que hay que de lo que se trata es de, de aprender a hablar el español para para para volvernos personas racionales. Eh, eso es una forma de colonialidad. Eh, es una forma en la que el colonialismo, eh, digamos, se sigue perpetuando. O por ejemplo, cuando eh, digamos este, los pueblos indígenas son negados en sus derechos al territorio, en su derecho a la autonomía o les siguen siendo saqueados sus recursos naturales a través de un proyecto minero de una hidroeléctrica eh, o de cualquier tipo de proyecto extractivista que ustedes eh, puedan imaginar, esa es otra forma, no solamente de reproducción del capital, sino también de, perpe de perpetuación de las relaciones coloniales, en donde se sigue viendo al otro como, eh, como una fuente de materia prima, como mera fuerza de trabajo, eh, como eh, si acaso un, un receptáculo de... Este, pues de una serie de políticas, de una serie de políticas de modernización para convertirlo en eso que, eh, que queremos que sea, es decir, eh, alguien semejante a nosotros. ¿no? Eh, y bueno, aunque ha habido muchas críticas y muchas resistencias frente a este tipo de políticas, frente a este tipo de procesos, lo cierto es que no han concluido, lo cierto es que no han terminado y eh, hoy día seguimos viendo y seguimos siendo testigos de eh, procesos de transculturación, de procesos de dominación de una cultura sobre otras o sobre otras, eh, lo que algunos autores han llamado aculturación o cambio cultural dirigido. Es decir, eh, vamos a convertir a esos otros en algo semejante a nosotros a través de la educación, a través de la lengua, a través de la alfabetización, a través de la castellanización, a través de convertirlos en pequeños empresarios, etcétera, etcétera. Entonces, eh, el, el colonialismo... Eh, es muchas cosas, pero eh, creo que eh, algo muy importante que tenemos que reconocer es que en América Latina el proyecto colonial no ha concluido, sigue siendo vigente, eh, no ha concluido con las luchas de independencia y eh, más allá de que sea una moda, ¿no? porque hoy día muchos autores hablan de este tema de la colonialidad y la decolonialidad y se han puesto de moda autores como eh, Ramón Grosfogel o como Enrique Dussel o como Santiago Castro Gómez, o bueno, tal vez el más famoso de todos ellos, aventura de Sousa Santos, en fin, más allá de esta discusión de moda, eh, hay que decir que de, de hecho muchos otros autores ya habían hablado de esto antes, pero ahora resulta que ya casi a muchos se nos olvidó de que autores como Aimé César o Franz Fanon, por ejemplo, ya habían hablado de hace mucho tiempo del tema de la colonialidad y el colonialismo, desde mediados de, de este, del siglo anterior. Pero más allá de esta discusión teórica, académica, que, que los filósofos están teniendo, sí es importante, creo yo, reconocer eh, de qué maneras se perpetúa el colonialismo eh, a través, digamos, de muchos dispositivos, de muchas prácticas, de muchas instituciones en nuestros pueblos latinoamericanos e incluso hasta donde nosotros mismos estamos en contra del capitalismo, que estamos en contra del Estado, que estamos en contra de la, de la dominación, que estamos en contra de, de muchas, eh, eh, digamos, eh, formas digamos de dominación y opresión, también seguimos reproduciendo de muchas o de otras formas eh, prácticas coloniales, discursos coloniales, al grado tal que incluso hasta los propios europeos, que fueron, digamos, los causantes del colonialismo, hoy día se están replanteando el tema y están diciendo en muchos lugares en, a, en Europa, eh, nosotros también hemos sido víctimas del colonialismo, dicen ellos, ¿no? Porque eh, aprendimos a ver el mundo desde una perspectiva colonial y colonialista que nos que no nos permite tener una relación más armónica con el entorno, con la naturaleza y aprendimos a ver al otro siempre como menos, como este como como plato de segunda mesa. Entonces eh, definitivamente es un tema vigente, es un tema muy interesante por seguir discutiendo y escudriñando más allá de las modas y en ese sentido que bueno que se está discutiendo este tema en este seminario y ojalá que eh, en los siguientes eh, sesiones de este módulo y en los siguientes módulos podamos seguir profundizando en ello de hecho vamos a discutir otro concepto más adelante que es el concepto de colonialidad que está profundamente vinculado al de colonialismo pero que desde el punto de vista de algunos autores es distinto y nos puede ayudar a entender cómo es que hoy día se perpetúan las relaciones coloniales más allá del colonialismo mismo ¿no? eh, bueno pues hasta ahí yo quisiera si quisiera cerrar las reflexiones para para esta primera sesión de este primer de este primer módulo, eh, este, yo por ahí les he sugerido algunos videos de algunos autores que ojalá tuvieran ocasión y oportunidad de poder escuchar, que yo creo que les puede, este, les puede ayudar eh, a, a, a reforzar un poco esta reflexión eh, y que eh, digamos eh, no se quede nada más en una reflexión que pudiera hacernos, hacernos útil como parte de la cultura general sino que más bien eh, pudiera convertirse, digamos, eh, esos conceptos en conceptos más operativos que nos ayudaran a eh, fortalecer nuestras prácticas, esos, nuestros propios procesos en los que cada uno de, de nosotros y nosotras estamos involucrados. En ese sentido, eh, yo quisiera pedirles eh, una, una pequeña tarea, por decirlo así, una pequeña, eh, Úrsula utilizó otra vez eh, este, una idea que me gustó, que era en lugar de hablar de tarea, una suerte de trabajo para llevar a casa o algo así, no, no recuerdo bien, pero este, eh, quisiera yo eh, este, proponerles eh, la posibilidad de hacer una actividad eh, de aquí al, al 20, de aquí al próximo día 20 que nos vamos a ver, bueno queda poco tiempo, pero eh, si fuera posible que eh, una vez que hubieran visto este video y una vez que hubieran eh, este, visto algunos de los otros videos que por ahí se han sugerido para este módulo, para la primera sesión de este módulo, eh, pedirles que en una cuartilla, no más de eso, eh, pudieran escribir a mano o en la computadora como ustedes prefieran, eh, una breve reflexión acerca de cómo se expresa la modernidad y la modernización, eh, cómo se expresa el capitalismo y cómo se expresa el, el colonialismo en nuestra comunidad en nuestra región, en nuestra provincia o departamento, en nuestro país, en diferentes escalas, desde, la, desde los ámbitos en los cuales nos, nosotros nos, nos desenvolvemos tanto en nuestra vida cotidiana como en nuestras propias organizaciones. Eh, y la idea sería que el próximo eh, este, día 20 que nos reunamos presencialmente, pues podamos hacer una serie de eh, reflexiones compartidas eh, como para... Eh, digamos, este, no solo profundizar en estos conceptos, sino también para eh, compartir, eh, porque sobre todo aprovechando que, que hay diversidad, que somos de varias partes y de varios estados de México y también de varios países de Centroamérica y eh, de Sudamérica, creo que sería muy interesante eh, ver un poco cómo se están expresando eh, estas eh, diferentes formas de la dominación capitalista, moderna y colonial en nuestros países, porque aunque somos hermanos latinoamericanos como países, sin duda alguna hay especificidades, hay variantes, eh, hay aspectos muy particulares en cada país que, eh, no es, que nos llevan a pensar que tal vez no es lo mismo, aunque por supuesto hay similitudes, pero no es exactamente lo mismo hablar de cómo ha sido el capitalismo eh, en un país como Honduras o como Guatemala o El Salvador versus un país como México, Brasil o Argentina, por decir algo. Entonces, eh, creo que sería interesante poder hacer esta reflexión compartida eh, y, este, y esa es la invitación para, las, para la sesión del día 20 y pues hasta ahí lo dejaría yo por ahora. Eh, muchas gracias por haber seguido hasta este momento.